Conmemoramos que en el año setecientos setenta y ocho. ...pasaron por aquí las tropas de, de Carlomagno... ...y destruyeron la, la ciudad de Pamplona... ...es un, un, un hecho que parece una tontería... ...que pasa desapercibido en la, en la historiografía local... ...pero que realmente tuvo su importancia y mucha... ...hasta el punto de figurar en el mausoleo de Carlomagno... ...en Aquisgrán una, una placa con un recuerdo... ...de la destrucción de las murallas de Pamplona... ...lo que supuso eso supuso la venganza de los vascones que se juntaron <coughs> y emboscaron al ejército de Carlomagno en, en, en Orreaga, dando lugar a la famosa batalla de Orreaga, que con, conmemoraremos el día 15, eh, y posteriormente a la creación de, del Reino de Pamplona. Es una reivindicación que llevamos haciendo varios años, de que se coloque una placa de este estilo en, en las murallas eh, y que sean las autoridades de Pamplona las que eh, ...organicen este tipo de cosas". Orreaga, Nantuato Cotugu, Betico Jaya, Aurten, Pisca Adveresiada, Seneta y Sangoda, Asquena, Monumento gabe. Va a ser un poquitín especial porque va a ser la última fiesta que organicemos en Orreaga sin el monumento. Un monumento que ya, gracias a la aportación popular, eh, está hecho, pero que se va a colocar pues un poquitín más adelante. ¿Eh? ...y se inaugurará pues, con todos los honores el, el año que viene. Que no se pierda la memoria, que recuperemos la memoria de este pueblo... ¿eh? que no solo la, el tema de las memorias históricas, lo del año 36, por supuesto, importantísimo, pero hay una memoria histórica que está to totalmente eh, tapada y olvidada y, bueno y sobre todo, eh, hecha a olvidar por los que aquí entraron a sangre y fuego en el año 1521, bueno, 1512 y posteriormente.